Producción. Señores, miren nos acompañan eh, dos eh, personalidades de la zona. Están con nosotros Julián Rodríguez, que es de Barraquito. Y con él está Winifred Hernández, que ya decía Francis, que es vocal de ese... Ah, de aquí de la Reforma que tú eres. Pensaba que tú estabas en Barraquito. Es de aquí de la Reforma. Bueno, pues vamos a conversar con Julián Rodríguez. Buenos días, Julián. Buenos días. Placer de tenerte acá con nosotros. Cuéntanos. cómo. Está, ¿cómo anda, cómo está la comunidad de Barraquito después de que tú estás al frente de esa entidad? Bueno, ha tenido un cambio significativo. Eh, parte de ese cambio le doy la gracia a mi amigo hermano Julio Lora, Julio Ureña, Ureña. Ureña, perdón, <risa> viceministro de Medio Ambiente, que nos dio la facilidad de la apertura de una mina para así poder darle mantenimiento a los caminos de Barraquito y el Bajo Yuna, ya que son caminos que cada vez que llueve se deterioran, pero el viceministro nos dio la facilidad de que adquiriéramos la apertura de una mina para así poder darle mantenimiento a los caminos que hoy en día ustedes pueden desprenderse para cualquier lugar y no tienen el inconveniente de los caminos. Eh, aclarar que esa mina, me imagino, es de cantera, no es de río, no está cerca de río. No, no, son minas de caliche. De caliche. Minas de caliche. Es decir, que, que esas se pueden aprovechar y son menos impactantes al medio ambiente. Y decirte con Ajá. eso, aquí eh, existe la práctica de sacar arena del río Yuna, en, en caballo, en pala. Bueno, Esa no es una práctica dañina. No, no, no, no. no En las partes bajas, sí. ya de la fuente, ya es permitido tú poder extraer, remover sí. esos sedimentos de arena para ser utilizado en el proceso de construcción y todo el proceso económico que eso conlleva. Pero hasta cierto nivel, perdón. Pero de una manera organizada. De una manera organizada. Y también con ciertos niveles de metros cúbicos okay. por año. No okay. es una bueno, cosa... Me... Porque si ah, lo dices así... No, no, no. no Sí, no. porque se, se abre... otro lado Aquí hay empresas en San Francisco que han, es decir, han duplicado su riqueza porque... Tomarlo de la naturaleza y ponerle valor y precio sí, sí. y venderlo allá por miles de pesos cada camino. Hay que aclarar de mente, sin pagarle a barraquito sí, sí, Sin sí. pagarle a la reforma. Sí. Porque y, por y lo menos, todos los si ustedes vamos, organizaran vamos a, esa recogida, vamos a que los municipios y los distritos tengan un por ciento que dice la ley, que sí. es el 3% del frasi, sí. de la explotación. Vamos sí. a continuar no con los, los invitados, Francis. Francis, Déjame hablarle. Se lo están robando. Oye. Déjame hablarle, mi el micrófono. Winifred. Me, Winifred, de que me tú eres Buenos días, vicepresidenta de, eh, el, el consejo, eh, del Consejo de Distrito, ¿verdad? Eh, hace un momento Francis hacía una pregunta a, a, este, a este muchacho, a este joven. El eh, sí, Hernández también creo sí. que era el apellido. Eh, y la idea es, ¿qué cosa ha habido que arreglar? O sea, no arreglar, sino arreglar, hacer las, las disposiciones municipales para organizar el distrito. ¿Qué cosas han, han sido lo, con las que ustedes se enfrentaron cuando llegaron a esa posición? Sí, sí. Arregla el micrófono, por a favor, favor. Sí, gracias, muchas gracias. Sí, muy buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días, mesa principal. Eh, como bien dijo acá, bien? El, el señor aquí, mi nombre es Winnie Hernández Winifer, soy vocal, vicepresidenta de esta demarcación distrital. Eh, respondiendo a sus preguntas. Encontramos un distrito abandonado, el cual no, no, hicimos énfasis en las prioridades de cada comunidad, de hacer un levantamiento de todo lo, todas las necesidades que hacían falta, que ante años no se ejecutaba nada, aún llegando el recurso, el cual todos nos explicamos que dónde se invertía ese recurso. Hicimos la, el levantamiento del lugar. Hicimos el levantamiento del lugar y comenzamos a trabajar inmediatamente, aún no teniendo ningún tipo de recurso a mano. Encontramos un ayuntamiento en total quiebra, con muchas deudas, no teníamos nada en ninguna de las cuentas. Eh, gracias le damos a Dios que encontramos un síndico, un alcalde, muy respetuoso, muy serio, y e inmediatamente hizo las gestiones del lugar y nos dijo, ayúdenme en mi gestión. Vamos a trabajar. Aún así no tenemos recursos, pero vamos a trabajar inmediatamente. Winnifer, eh, en este levantamiento de información que ustedes realizaron, ¿cuáles fueron los principales males que, que encontraron en la comunidad? Los principales males eh, eran los desechos sólidos, que es principalmente donde un ayuntamiento se enfoca, donde hace énfasis. Estábamos, eh, como decimos aquí... A, eh, lleno de basura, de todos los escombros, de todas las cosas, porque no se daba mantenimiento del lugar en ninguna de las comunidades. Yo lo he encontrado muy limpio, la ciudad. Sí, está, está muy limpio. Inmediatamente eh, eh, entramos en nuestra gestión, a los dos meses de entrar, hicimos eh, de un camión, el cual no teníamos, lo que teníamos era eh, un, como decimos aquí en Palabra un armatrote, Niza, <risa> que no servía para nada, en esos dos meses... Tuvimos que invertir más de 300 mil pesos para dar la voz en dos meses arreglando el camión. Qué bien. Mira, Winifer, sí. eh, contigo voy a pedirle al alcalde, al director de Barraquito, que él también nos dé, porque mañana ustedes tienen que dar, eh, eh, rendir cuentas sí. a las comunidades y al país. ¿Qué logros dentro de su gestión ha tenido y cómo se comporta el Consejo o lo que es la Junta de Vocales de su distrito. Bueno, eh, en lo que tenemos de gestión, en un año de gestión que cumplimos mañana precisamente, eh, tenemos más de 40 obras para presentarle al pueblo. Obras ejecutadas. Ejecutada, 40, 40, 40, más de 40. Y tengo ¿Cómo? imágenes, y tengo imágenes de ella que quizás aquí la tengo en el celular, pero allá la tengo usted en no una duerme, memoria. usted no duerme, un, de un año no 40 horas? señor, en menos de un año cuarenta. En menos horas. de un año. ¿Y cuánto ustedes bueno. reciben de mensual? Cuatrocientos y mil y algo. ¿Eso es ¿Y, ¿Y esas obras en qué consisten Háblanos de eso. Por, bueno, estoy por lo menos. Eh, por ah, menos algunas. No tenemos tiempo. Ahí. Para tengo reparación de una cloaca en una calle entera. Construcción de badenes. Construcción de aceras y contenes, Compra de un camión nuevo. También. ¿Cómo? Reparación de las carreteras en tres ocasiones después que asumí. ¡Oíste, Siquio! Eh, el único distrito, puedo decir en la provincia, que se instaló un proyecto de lámparas solares. Que aunque la luz se va poco, pero cuando suele irse en Barraquito no se nota. Porque las lámparas siguen, yo mismo a veces voy por la calle y se me va la luz. Y no me doy cuenta, porque la calle sigue alumbrada con luz. Excelente. Eso con 400 mil pesos que ustedes usted recibe. Con 400 mil pesos que yo recibo. ¿Cuánto es eh, la, la, el personal? ¿Qué cantidad de, de personal tienen en la alcaldía? Bueno, ahí sí que estamos sobregirados. Porque nosotros las alcaldías eh, a veces queremos agradar. Son soluciones, personas, soluciones salariales de los con compañeros. soluciones salariales. <risa> y yo en, en, mi, en mi ayuntamiento tengo 110 personas cobrando de a poco, pero Ay, lo tengo cobrando. ¿Como ayudas 10. sociales usted refiere? No, pesos, no, como empleado. Como no, empleado, dice, pero son cositas ¿no de a tres mil pesos. Eh, es poco, pero... Sí. ¿Agradarlo con algo? Mire, Perdón, bueno. cuando usted dice sobregirado, por la cantidad o porque sí, ganan sí, por poco? La por la cantidad de personal, sí, porque en realidad... Es pequeño, es la nómina de este ayuntamiento no viene para eso. No, muy alta, no Pero uno, tratando de agradarlo, pues son personas que se sacrifican con uno, lo ayudan a llegar, y todo el que trabaja algo espera. Uno bueno. lo, lo toma en cuenta con algo, haciéndole saber de que no es lo que se merecen Yo bien, quiero hacerle bien. una pregunta una, final a, sí, a Wines. Sí, cómo no. Adelante. Como sabemos, el 24 de abril de cada año, Deben de rendir cuenta los alcaldes, directores. Y asimismo, los, las juntas o los consejos de regidores se renuevan aquí en la reforma. ¿La fórmula de oro se va a aplicar y hay cambio mañana de presidente de consejo? Buena pregunta, buena pregunta. Eh, sí, hay cambio. A cambio de presidente y esperando la presidencia <ríe> <ríe> esa <ríe> sombrecita <ríe> eh, déme detallarle algo porque ah, esas esa fueron una de las cosas que que más nos motivó a estar en unanimidad con el síndico y los demás vocales nosotros hicimos un acuerdo dice Julián que tú vas a ser la presidenta mañana ya me trataron esas nosotros hicimos un acuerdo a coger la fórmula de oro ...a coger el mando de la de, de la de la alcaldía eh, cabe destacar, quizás este además de más decirlo, yo fui la más votada de, de mi distrito de acá, ah, sí. pero eh, hicimos un acuerdo entre los vocales, el cual lo íbamos a compartir por años. Muy bien, y así se evitan los conflictos. Así nos evitamos y... los conflictos y estamos todos de acuerdo bueno, con eso. Qué bien, gracias, Winifer. Y a... Bien, gracias, muchas gracias a estos dos amigos, ¿verdad, Francis? Sí, claro. Julián Rodríguez, síndico de Barraquito y Winifer Hernández, sí, sí. vicepresidenta. Probablemente, presidente, mañana. mañana. Señores, y a Se propósito de mañana, mañana Gracias. es día 24 de abril. Es una fecha importantísima para la República Dominicana. Sí. Día del inicio de la Revolución de Abril. Así es que es un día que hay que... Del 65. Del 65, utilizarlo para reflexionar, para vernos desde allá hasta acá. ¿Y qué ha cambiado en la República Dominicana? Mira, y man, hoy es un, un día interesante. El día internacional del libro. Porque es día internacional del libro. ¿Del qué? Del, del libro. libro. Así es que para Se todos hizo... los lectores, la gente que le gusta la lectura. La la fera, vayan mira. ¿Qué pasó? No, con la, la pandemia. Pero Usted fíjense, con esto, la, la, el día internacional del libro lo que buscaba era no solamente proyectar la lectura como, como medio para... Eh, libertad de los pueblos. Que nunca se logró nada con Entonces, eso. pero también esto es dinero. interesante porque se dice que coincide con la muerte de tres grandes en el año 1916 el 23 de abril que son Miguel de Cervantes, que a ti te gusta mucho la obra sí. eh, William Shakespeare las mejores obras, y el inca, y el inca Garcilaso, Garcilaso de la, de la Vega. Vega. Es decir que esto es una, una fecha emblemática Bien. que estamos nosotros hoy, gracias, Día Internacional padre. del Libro, y mañana Esta 24 de abril. Esta tradición especial llega a Ay, ustedes Dios gracias Dios. a la Junta Distrital del Aguacate de Arenoso. Orlando Nolasco, su director.